Buena gente de YouTube ¿cómo están? Soy yo Estamos aquí en un nuevo reacción para el canal Y esta vez vamos a reaccionar a un video eh, Un video de una padolla animada de Animación ¿no? del canal del canal Faltic Y bueno vamos a reaccionar algo tranqui porque las anteriores fue demasiado eh, eh, interesante Porque si visar Digo vamos a ver uno más tranqui Bueno acá de juego Beta en Fortnite por primera vez, primera partida, ok, vamos a seleccionar este y capaz, a ver que quizás o sea, nos entretenga un poco replay y va poses Cielos, la verdad es que muero por empezar Ojalá sigas diciendo eso después de comenzar. Vegeta, no tienes que ser así conmigo. Oye, <risa> ¿de ca casualidad tienes algún consejo? ¡Esfuérzate! <risa> Está muy bueno el ca lo la edición de cambiar los audios, de, de poner los audios de cualquier fragmento de la serie. O cualquier... ¿Qué? ¡No diga eso! ¡En un principio me dijo que sí iba a hacerlo! ¿Qué te pasa? No. ¿Tienes miedo? ¿Qué? ¿Pero qué psico lo dice? Se supone que estamos en el mismo equipo. Y esto es para comunicarnos. Yo solamente busco convertirme en el número uno. Los derrotaré a todos. ¡Qué bien! Entonces no hay tiempo que perder. ¡Vámonos! Oh, va a ser buenísimo ¿Eh? ¿Qué ah. es eso? <risa> mm. Eso sí que será emocionante. Oye, Vegeta, mira, mira ya. <risa> ok. Mm. Impresionante, Vegeta. Si piensas holgazanear, será mejor que tengas cuidado. ¡No! Ay, lo mando. ¿Qué? ¡Insecto que rápido olvidas todo! No, espera, Vegeta, tranquilo, tranquilo. Todo esto tiene un porqué. ¡Cállate! No me interesan esos motivos. <risa> Hay que esperar. Ah, sí, sí, es verdad. <risa> Es nuevo. ¿Qué? ¿Qué? te adelantes a los hechos, cabeza de Alcornoque. Ni hablar, tendré que esperar. Ah, <risa> uh, bueno. Eso estuvo cerca. Oh. La música. Ya ¿no? me acordé que <risa> quiero hacer pipí. ¡Quiero hacer pipí! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¿Eh? ¿Cómo? <risa> ¡Es que ya no me aguanto! Ya no aguanto, ¿eh? <risa> Tonto. Cacaroto oh, está ciego, ¿qué? ¡Tienes que fijar tu objetivo! ¡Pegeta, no <risa> tienes por qué desquitarte así! ¡No te metas en esto, cacaroto. ¡Prefiero pelear solo en este combate! Pero no puedo esperar tanto tiempo. ¡Qué imposible! Va? ¡No puede estar vivo! Está escondido. Y cómo estoy, me Lo probaron un día. Fortnite, me tienes impresionado. ¿no? Lo que hiciste fue admirable. ¿Qué pasa? ¿Eh? Ahí. Vegeta, ¿no era necesario que lo mataras? Ah, solo me deshice de un insecto que podría entrometerse ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Ah! ¡Cacarozmo! ¿Eh? Oh. Por eso te digo que eres un torpe sin remedio. ¡Que no seas así conmigo! Solo va a ser por unos días. ¡Cállate! De una vez te lo digo. Aún nos falta mucho por hacer. Ay, ya es demasiado. Si no te agrada, vete. Tampoco te enojes. Eh, ¡Eso estuvo cerca. Si nos hubiera pegado directamente, no la habríamos contado. No lo ¿Eh? toleraré. ¡No voy a dejar que mates a Kakaroto! ¡Bien hecho, Vegeta! Kakaroto... ¡Rachos! Creo que me lucí más de la cuenta, pero pensaba que esto iba a marchar a la perfección. Sí, lo sé. Me sorprende que sigas con vida después de este martirio. Yo pensé que iba a morir. Nunca tomas las ah, cosas es otra en perico. serio. ¿Sí? ¡Ah! ¡Eres un inútil! Todos mis esfuerzos, por desgracia, fueron inservibles. Sí, sí. <risa> y yo que pensé que mis habilidades habían mejorado bastante, pero... Parece ser que ya se marcha. Sí. Ya es hora de que dejemos de perder contra ellos. Oh. ¿Qué te pasa, Kakaroto? Se nos acaba el tiempo. ¿Qué dijiste? No hay salida. Si no lo logramos, ¿Qué? nos moriremos de hambre. Ya acabas de decir eso. Significa que estamos en problemas. Maldición. ¡Rápido, no hay que huir! <risa> <risa> Pero buenas. ¿Qué ¿no? era Ay, que a ver, ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Pues si te da miedo, lárgate de aquí. No voy a hacer eso. ¡No! ¡Aún es muy pronto! ¡Ay, qué agresividad! ¡Cacaroto! Ya. Gracias, Vegeta. Me salvaste la vida. Hmm. Pero ya es hora de que acabemos con esto. De acuerdo. Pero cuídate mucho, Vegeta. Te <ríe> lamento, este no te vayas a morir, Vegeta. Vegeta. Bajo. Okay. Ya me tiene harto. Aún oh, no. Ay, ¿pa? Aún no acabamos. Oh. Vegeta. ¿A ¿Qué es lo que quieres? Bien hecho. ¿A quién le importa tu opinión? Kakaroto, ¿cuánto tiempo más te tomará? Vegeta, no importa qué método utilice para intentarlo, pero entiende que no puedo ser tan cruel como eres tú. Kakaroto reacciona de una buena vez. ¿Eh? Gracias a ¡Vegeta! Gracias. <risa> Lo siento mucho, Pequeta. ¡Ah, eres un desgraciado, Kakaroto! Creo que ahora sí estoy en aprietos. Rayos, pues parece que este juego está en la peor parte, es ah. exasperante. <risa> no pienso darme por vencido. Espero que lo mientas. Sí, así es. ¿Cómo coordina todo, güey? Lo siento, pero no le puedo ganar. ¿Kakaroto? ¿Qué quieres, Pequeta? No te intimides por mí acaba de una vez con él. ¿Eh? ¿Y bien qué te parece en lo que hice? Ah, no me compares contigo. Tú puedes cagar. Eres el número uno. ¿No? Se ve que ese sujeto tiene más estilo que yo. Es cierto, no se me había ocurrido. <risa> ¿Qué bien, yo soy el ganador. Solo escuchas eso y te emocionas. Cielo, supongo que debes estar muy feliz. No. Acabamos. Por supuesto. Estoy, Estoy exhausto. Estoy en forma. Te despertaré a golpes a las 6 de la mañana. Es verdad. Hasta pronto. Sí, eso es todo. Espero que les haya gustado la animación. Envío los ¿Ah? Vegeta. Bye, no bro. eran. Ahí, eh. <risa> okay. ok. Eso fue todo. Creo que seguía hablando, no sé. Yes, de verdad me gusta. Y ahora sí, estaba bastante buen arma este video. Y ok. Muy buena... Buena de Killian que no sé si es inglés o latino, porque eh, hay este video pues en inglés también pero tiene el mismo nombre y el mismo cantidad de suscriptores será que tiene y no está el mismo canal del video en inglés algo que vea de una reacción de otro, no sé, pues yo me encontré el video este en inglés y no lo sé, pues tiene una URL personalizada saqué el él dobló los dos países digo, los dos... los, los dos idiomas, digo no sé, no tengo idea bueno, acá... está en latino, no tengo ni idea ok, quizá en otro momento reaccionemos a otras parodias de forma <risa> y bueno... verdad es... sí bastante bueno me gustó bastante como lo hito y la animación si sí, está muy bonita y bueno, eso a... Ha sido todo la reacción, ¿no? espero que te haya entretenido un poco. Y bueno, sin más preámbulos, sigo sin más relleno a 10 minutos, esto ha sido todo. Soy Josef Ultipe y nos vemos en la próxima reacción. Bye.